Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, espero que te esté gustando esta nueva modalidad, aunque queda todo muy blanco, ¿no? todo muy chato, me parece que no, que vamos a volver a la antigua práctica. Pero bueno, por ahora están así los videos. Eh, lo importante, lo esencial es que te unas a nuestra gran comunidad de astrología. Todas las tardes de Argentina, las noches de Europa, las medias tardes de, eh, de México, de Centroamérica, eh, nos reunimos en nuestro grupo de Telegram, t.me barra curso de astrología. Si no estoy yo, está Lola, está Liana, eh, hablando de astrología donde podés preguntar, no sobre vos, por supuesto, sí sobre la técnica de la astrología, porque de lo que hablamos es de astrología para formar astrólogo para que vos te formes en el oficio del astrólogo. Bien, entonces, vamos ahora sí, hoy nos toca a Júpiter. Recuerden que estamos iniciando la segunda mitad. Los primeros planetas que vimos corresponden a los planetas personales o los, o los planetas interiores también se llaman. Ahora estamos en los dos planetas, en uno de los dos, en Júpiter. Júpiter y Saturno son los planetas fronterizos, se llaman, porque crean una frontera que protegen a la Tierra de asteroides, de eh, basura astral. Eh, entonces, eh, Júpiter es el gran benéfico. Y como tal, hay que considerarlo en la carta natal como el gran benéfico, el que lo que toca lo expande. Y esta vez está tocando en este estudio astral Júpiter en Géminis. ¿Qué significará? Tres palabras claves para Júpiter en Géminis: tolerante, adaptable y jovial. ¿Sí? Tres palabras claves negativas o en sombras de este Júpiter en Géminis. Exuberante, superficial y exagerado. Entonces, si vos te encontrás con una persona que tiene Júpiter en Géminis o vos mismo, vos misma tenés Júpiter en Géminis, tenés que tener cuidado de no exagerar las cosas y tenés que fomentar en vos esa jovialidad, esa tolerancia, esa adaptabilidad que tenés. Aprovechala. Te mando un abrazo enorme y hasta mañana. Mañana nos volvemos a encontrar. Claro, por supuesto, como siempre, como todos los días. Mañana, como Púpiter en cáncer. Chao, hasta mañana.